Yo creo que, os digo una cosa, ahí. una de las cosas que creo que es lo que hace más chulo el uso de redes sociales o que es más interesante de esas redes sociales en educación es lo mismo que hicieron las calzadas romanas con el Imperio Romano, y es romper fronteras, y es hacer ¿ves? Volvemos al principio, Jordi se parte. mira, es, volver, es romper las paredes del aula, o al menos hacer que esa pared que me obliga a estar en Murcia, con 35 grados que hacían hoy. Eh, y, que, y que hace que mis estudiantes solo se conozcan entre ellos, y que seguramente la clase de al lado no haga nada, pero que hayan podido contactar, pues, con Solana, como decía Esteban, o que pudieran haber hablado en su momento, recuerdo cuando contactaron con Santiago, con... Ah, ¡Ay, se me ha ido el nombre del director! Santiago con un director Carrillo. de... ¿Cómo? Santiago Garrillo. No. no. Santiago Segura. De cine, o, que hablen segura? Con, o que hablen con... hablando de Santiago O que hablen con Fernando García Paez, o que hablen con una escuela, o que hablen con Jordi, o que hablen con quien sea que está a cientos de kilómetros de distancia y que tengan contacto con otra gente, y de pronto vean que la educación y todo lo que les estás proponiendo desde un planteamiento de, educativo, va mucho más allá de su relación contigo o en ese aula o con ese retroproyector y que claro. es tan grande como quieran hacer su red, porque la red, las redes sociales online les permiten que sean globales, abiertas y eh, en, increíblemente conectadas.